El IAS surge como órgano de gestión de los servicios benéficos insulares asistenciales. Esto indica eh, que hay un cambio en el modelo, en la visión, en la forma de entender la atención y la relación con las personas cuando se convierte en el IAS, en el Instituto de Atención Social y Sociosanitario. Se pasa de un modelo benéfico asistencial a un modelo profesionalizado donde se prima una atención de calidad y una atención con profesionales cualificados en los distintos ámbitos de mayores discapacidad y salud mental y en estos momentos estamos viviendo un reto fantástico que es dar un paso más en ese modelo pasar de cuidar la enfermedad a cuidar a la persona pasar de un modelo que cuida fantásticamente bien a un modelo ...que lo que prima son los derechos de las personas... ...que se encuentran garantizados por la Ley de la Dependencia. Pues tenemos en distintos ámbitos, ahora mismo el gran proyecto... ...es el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias... ...que en los próximos cuatro años se van a poner en marcha... ...mil plazas nuevas en la isla de Gran Canaria... ...es un gran reto para el IA... ...desde el punto de vista técnico, de gestión... ...y otro reto importante es el cambio de modelo... ...no solamente necesitamos más residencias... ...no es un problema cuantitativo... ...sino también cualitativo... ...de ir cambiando ese modelo de atención centrado en la persona... ...y el otro gran reto que tenemos es la accesibilidad universal... ...desde Gran Canaria accesible... Estamos trabajando el primer plan de accesibilidad universal del Cabildo de Gran Canaria. Por primera vez vamos a contar con un instrumento para que todas las consejerías en sus competencias podamos avanzar en eliminar las barreras que impiden la plena participación en igualdad de las personas con discapacidad y de todas las personas, porque la accesibilidad universal es un derecho ...para las personas con discapacidad... ...pero es un beneficio para el conjunto de la sociedad. Pues seguir avanzando... ...en este cambio de modelos... ...que desde lo público... ...lideremos los cambios... ...que seamos pioneros, innovadores... ...en los modelos de atención... ...en los modelos residenciales... ...en los modelos de intervención y de acogida... ...que avancemos en la accesibilidad universal, que nos convertamos en líderes en Gran Canaria y un ejemplo para otras administraciones a la hora de cómo hay que eliminar barreras para que ese principio constitucional que dice que todas las personas somos iguales y tenemos que tener las mismas oportunidades, sea una realidad para todas las personas en Gran Canaria.